Lo mismo nos pasaría a nosotros. ¿eh? Cuando nos proponían desde el observatorio hacer la presentación de la experiencia, matizábamos y decíamos, bueno, expondremos la situación actual, el momento actual de, de esta experiencia de articulación del tercer sector de acción social. Desde luego algo va cambiando porque conocemos mucho más. todos estos estudios ciertamente nos conocemos mucho, mucho, mucho más Eh, cada vez que como antes en esta mesa las administraciones públicas otros referentes sociales se refieren a nosotros pues hay un mayor reconocimiento no sé si esto nos parece un reconocimiento más teórico que práctico pero un reconocimiento del tercer sector y del papel del tercer sector en el modelo de sociedad esto es interesante y por tanto hay ese, ese, ese momento de un mayor interés eh, no solo un mayor somos más, ¿eh? sino que además hay un mayor interés social y unas mayores posibilidades en el desarrollo y en el futuro de, de la estructura y de todo el proceso. Bien dicho, este de forma de preámbulo que me gustaría haber oído. Ya recogen el mapa más completo importante de la acción social desde el de tercer sector. Eh, por citar las redes, es importante que vayamos poniendo nombres aquí en esta, en, esto, en, esta eh, en la concepción, esta articulación. Pues estamos PEMAS LARES, Pereafes, El ABE, TECOR, CEDERPEN, ONFE, EAPN, ISATEA pero es un espacio importante porque hasta ahora por lo, que yo por lo menos en los años en estos 20 años que participo en el tercer sector de acción social en Vizcaya y en Vizcaya daos cuenta que hasta ahora esa si referencia es en Vizcaya y yo tengo una referencia en un marco diferente ¿no? de la comunidad autónoma o sea, quienes participábamos en esto pues veíamos que no nos encontrábamos eh, que no nos encontrábamos mucho entre hablamos, pensamos que tiene que ser un avance eh, pues por todas las dimensiones, todas las funciones básicas que decimos que tiene el tercer sector. No, no creemos que tiene que ser un avance eh, exclusivamente en cuanto a interlocutores de las administraciones públicas. Yeah. que están en situación desfavorecida. ¿no? La canalización de es de una preocupación importante. De Entonces, es decir, que es en todo este ámbito donde cuando nos ponemos a, a hablar entre nosotros en esta experiencia, vemos que deberemos... Voy a hacer, pues eh, a partir de esto, a partir de deciros que hablo desde aquí, hablo de la realidad exclusivamente de mesa, voy a hacer una mirada un poco hacia atrás, voy a hacer eh, intentar describir un poco el momento actual y mirar luego hacia adelante. Eh, pues, con algunas, de forma breve, no voy a meter Bien, pues, si miramos hacia atrás, nosotros podemos mirar, hace, hasta, podemos mirar hasta hace muchos años. país rico, rico en experiencias de, de ciudadanos y ciudadanas que se juntan ante problemáticas sociales, que se organizan, que dan respuesta y que proponen a otros determinadas cuestiones y que eh, se adelantan a, la, a, la, a lo público, al público entendido como eh, el servicio de las administraciones públicas, el público, eh, y se adelantan proponiendo respuestas a, a necesidades, proponiendo respuestas a necesidades, es decir, esto que nos hemos vivido todos en los últimos años en, nuestra, en, nuestro, en nuestro país. Eh, lo que pasa es que eh, hay, eh, tendremos que resaltar algunos rasgos en los que nos hemos eh, ido moviendo en estos años hacia atrás. Ciertamente era algo no muy organizado. En la perspectiva de unidad a Z, podemos mirar todos los y la estructuración del tercer sector eh, por los diez últimos años, igual ha sido determinante. ¿no? Era algo no muy organizado, no muy organizado antes hasta ha salido el incremento. Compartidos con otros, ¿eh? los socios educativos, los socios sanitarios, lo, todos todo estos, y con lo cual pues las eh, fronteras no están tan claras, se diluyen y los pues, que sanitarios, que sociales, que socios sanitarios, todo esto, este, este espacio que, que lo vivimos luego en el día a día. A la Identidad, pero la verdad es que no hemos, no hemos, chido, un, hemos tenido fuertes identidades en nuestras, en nuestras, en nuestras entidades ¿eh? y no hemos ido construyendo una identidad eh, común. Yo creo que esto también se han ido dando pasos importantes en los últimos 10 años. En todas estas redes en que encontramos hemos hecho un trabajo importante en cada uno de esos subsectores. Eh, puntos de, de identidad. Lo ¿no? que hemos hablado muchas veces de nuestra atomización. cambios en la base social, que realmente habrá crecido en los últimos años, como nos dicen los datos, pero también hay otras formas de implicarse diferentes que las que eran antes de, nuestra, de nuestras bases sociales en las, las propias entidades. ¿eh? Por tanto, también es el lo del liderazgo, ¿eh? la, la, hemos ido conformando también personas que dentro de las organizaciones pues, han tomado algunos de los papeles. que es el planteamiento de la ciudadanía con relación a todo esto. ¿no? Que no sé si hemos avanzado ciertamente en esto, nos estamos encontrando con algunas cuestiones que nos encontramos socialmente de en rechazo de algunas de nuestras intervenciones, de algunos de nuestros servicios, con la implicación del conjunto de la, conjunto la ciudadanía, eso que ver con nuestra sensibilización nuestros planteamientos sociales con relación a la acción social, ¿no? a, los, a los a las acciones. Y es en estos rasgos, así, un poco que eh, yo apuntaba estos, han salido muchos más, es donde hacemos este esfuerzo, yo creo que de movernos, vemos la oportunidad, vemos eh, el reto, y ciertamente se producen en nuestras realidades algunas experiencias, que vamos a dos pues que son intermedias, estamos todas las redes y en el mundo de la discapacidad se forma de décadas. de y en el mundo de la inclusión hace cuatro días creamos eh, ECAIN ¿no? entre las redes de REA, CACN y por tanto se, se, se dan algunos eh, esfuerzos también de ir estructurando este, esta red. Y hace como tres años así con la confluencia pues, de algunos factores importantes de algunas personas que fueron importantes, de algunas personas que han estado en, la, en las administraciones públicas eh, nuestras, de algunas personas que estaban en el tercer sector, que veían claramente la necesidad de dar este paso de la estructuración de las redes. Esto se produce también en un marco eh, concreto. O sea, en momento, hace tres años, cuando estábamos, cuando estábamos estando, con el desarrollo de la ley de servicios sociales, Desde ahí eh, se produce esa También se produce, y para ser ustedes a la historia, hay que decir que hay dos <tose> categorías de diálogo civil, tanto el eh, diálogo civil foral como el diálogo civil en la comunidad autónoma, que nos hacen encontrarnos algunos de estas redes que hasta entonces pues, nos encontrábamos en foros como este, pero ciertamente no nos encontrábamos en mesas de trabajo. ¿no? Esa es la esta mesa se viene encontrando. Un trabajo en el que se, se ha crecido en confianza mutua entre las redes, una cuestión muy importante en, en nuestra realidad, la confianza en, en conocernos y desde ahí la confianza eh, mutua, el descubrimiento del de, eh, trabajo conjunto y el interés conjunto que, a, que no anula a cada una de las entidades y a cada una de las redes, sino que lo que hace es eh, posibilitar un, una... Un crecimiento exponencial de aquello que es misión conjunta con los aspectos que hemos dicho antes que son propios es, y desde esa reflexión conjunta se buscan pues, unos climas de consenso siempre hay una, una clave de funcionamiento desde el primer día que nos juntamos en esta realidad de buscar eh, consensos de buscar acuerdos de, de, de ahí donde no estaba claro el acuerdo, pues no, no dar el siguiente paso, de ir poco a poco en esta cuestión a poco a poco, que eh, después de tres años solo os puedo decir que esto es una mesa ¿no? pero bueno Y la preocupación por la ciudadanía en general también. ¿no? En ese eh, pues análisis que hacía yo antes, por pues esa, esa interrogante que ponía de cómo está respondiendo en situación de crisis la ciudadanía en general, cómo está evolucionando en su. De, nuestra, de una forma jurídica y para ello compartíamos un documento que recogía una, una misión ¿no? eh, esto hay que trabajarlo todavía no tiene todas las aprobaciones del mundo mundial pero que veáis en qué línea estamos trabajando con relación a la misión de esta, de esta mesa es decir, que la mesa pase, deje de ser mesa y pase a ser una forma jurídica de asociación de redes ¿no? y que esta tenga una misión propia. ¿no? Esta misión eh, la estamos planteando en una de el de conseguir una sociedad vasca inclusiva con unos buenos niveles y sistemas de inclusión y cohesión social en donde las personas encuentren los medios necesarios para mantener una calidad de vida digna. Entonces, sería el primer aspecto que es común, como veis, todas las entidades todas las redes y que queremos que sea parte de la misión de esta experiencia y la segunda, el reconocimiento, consolidación del propio tercer sector de acción social, como ¿eh? su reconocimiento, como en, de, su, de su actividad por parte de sectores económicos, administraciones públicas, del conjunto de la, de la sociedad básica. Este reconocimiento y esta, este trabajo con otros también eh, en la influencia en las políticas sociales. Por tanto, desde ahí vamos. Si miramos un poco más al futuro, eh, pues continuar con el trabajo. Esta es una cosa lenta de encuentro, de consensos, con esas claves de coordinación y consensos que hemos apuntado y potenciar desde ahí nuestra participación en lo que las políticas sociales vayan desarrollándose, su, su incidencia. unos retos yo que creo que importantes, que salían en nuestras últimas reuniones, retos que voy a decir cuatro, podríamos decir más, pero voy a decir cuatro que en estos momentos serían importantes y que serían parte de, del trabajo de esta, de esta realidad en los próximos, en los próximos meses. Por pues la necesidad de un consenso social y político para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y solidaria. Es decir, esta preocupación nuestra por la evolución eh, social, por eh, algunos planteamientos de retroceso con relación a las coberturas sociales, eh, con algunas sensibilidades de los ciudadanos y las ciudadanas con relación a las personas eh, desfavorecidas o aquel que incluso en el nivel también de mensaje política este, en este país. Un segundo que sería el reconocimiento legal del propio tercer sector. Nosotros tenemos un compañero de mesa, que, um, un abogado de, de eso se es Entonces él nos dice que lo que legalmente no existe es que no existe. Es decir, si el tercer sector de acción social. Eso en la legalidad actual que es, por lo que dice que luego tiene mucha razón, porque luego cuando vas a hablar de cosas concretas, resulta que no es nada, no es nada, es una idea, pero no existe jurídicamente. Entonces este es un campo de futuro, de, de futuro trabajo claro, es decir, tenga reconocimiento, esto que es parte de nuestra sociedad. Lo mismo con relación al propio diálogo civil, nosotros solemos decir también. como eh, pues decimos muchas veces que nuestro, ese diálogo civil es de segunda división donde se, donde se habla Una buena intención, una, una buena idea puesta en marcha por eh, unos, unos políticos que han estado en un momento en una administración pública y el siguiente no tiene ninguna obligación ni no tiene una hacerle a las entidades nuestras concurrir una libre competencia con quien, eh, quien busca sin más. con momentos parciales, con algunos relevos que se van produciendo dentro de las redes pero que van consolidando la...